Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y estamos aquí de nuevo en To the Moon. Esta vez donde nos quedamos en el capítulo anterior. Pero aquí estoy viendo el conejito que recogimos en. en la. Mírate, ¿no eres especial? Tienes estos colores cuando tus hermanos parecen que se ha llegado a lejía. <risa> ¿Qué dices? ¿Crees que es extraño? Pues sí, estoy de acuerdo. Ok, tengo que recolectar brazos de memoria para seguir avanzando. ¿no? Este con el, este con el también, al parecer, pero no puedo hacer nada con él. Un momento. Ah, ahí es que tengo que ponerle las, los recuerdos que voy consiguiendo. En fin, gracias por el apoyo que tuve eh, en el capítulo anterior. Fue un poco más bajo de común, pero lo tengo consciente porque. Eh, ok. ...porque tenían tiempo sin subir videos... ...esta mochila no tiene nada... ...no... ...a ver... ...aquí qué... ...no lo hagas... ...si tuviéramos que explicarle nuestra presencia en cada recuerdo... ...me volvería loca... ...no me tientes... <risa> ...ok, esto va también dormir... ...hay que revisar en cada esquina para encontrar... ...un fragmento de memoria y ayudar a este hombre... ...¿este fragmento puede ser? ...sí las aceitunas? Guau, odio oh, estas cosas. Ah, asco esas aceitunas. ¿Cómo puedes odiarlas? Son solo aceitunas sin salmuera. Exacto. A mí tampoco me gustan las aceitunas. Qué asco. El traje del nuevo emperador Hans Christian Andersen. ¿Otro fragmento? La mochila, no? Ah. Viaja a mochilas de mandrada. ¿Qué tiene esto? ¿Un millón de años? Me imagino que lo vamos a averiguar. <risa> no es un fragmento de memoria esto. Quizás es reloj. Ok, el reloj, perfecto, ya tengo el tiempo completo. Esta sombrilla, esta que tenemos que arrancar con las puertas de memoria. Bien, bien, Haduken. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Ya basta. No voy no, a no, romper las barreras. Memento, prepara. Haduken, Dice Haduken. Recuerda la orden de esquina botella de manera completa. Utilizando las cosas Bien, sí, sí. Me acuerdo que la otra vez cuando lo jugué hace mucho tiempo me tomaba mucho, mucho trabajo hacer eso. Activar el momento, activa. Las ofertas de Steam de invierno están muy bien. Vayan a Steam si no aún no la han utilizado. Pero están bastante bien. Y vamos a ir descendiendo poco a poco en el tiempo. Cuando se trata de lluvia, resguardarnos es mejor que... bajo. Me da lo mismo. Para este, estos saltos en 3 solo son 2 cortos de tiempo. Tenemos que encontrar un momento lejano. O oh, no, vamos a pasar aquí la vida entera. Va, disfruta de la vista y ya está. Oh, okay, tía, recolectar fragmentos de memoria. Y nada, supongo que será acá. En el mito rico este siempre está. Oh, la 2. Honestamente, no creo que ese animal tenga derecho a existir. <risa> el mundo no es lo bastante grande para vosotros. En memoria de River Eagles. Ok, se abrió el paro, Vamos allá. Okay. Okay. Está todo listo, River. Al ah, igual que tú, puedes cuidarla todos los días. Ya no estará sola más la música nunca entenderé por qué pero cumplido tu deseo. estoy seguro de que Ania te, te lo agradece también será Ania no me acuerdo de eso pero cuando yo no esté ¿quién nos cuidará? ¿quién nos cuidará a nosotros? ¿y la gallina? Salió del mundo invisible. ¿Quién es usted? Me llamo Eva, solo he pasado por aquí. ¿Era su esposa? Sí, su nombre era Raiver. Significa río, ¿verdad? Es un nombre especial. No tenía que ocurrir. ¿Mm? Ella. Ella no necesitaba hacerlo. Pero ella. No lo entendería, ni siquiera yo lo entiendo Uff, qué sad, ya se está lo sabe, hay muchas cosas de las que no me acuerdo Pero bueno Les tengo, les tengo muchas ganas a la parte 2 de este juego, de verdad Demasiadas, demasiadas ganas Porque este ser es bueno, muy bueno. ya lo verán en Aunque es corta, dura como 4 horas nada más Y abarcando capítulos de media hora como lo que estoy haciendo Debería acabarse en menos de 6 capítulos has recibido, ¿quién es Anya? Bueno, pues sí, media hora, una no. Serán cortos, será corta esa serie, pero no era la pena. Ya era la hora que llegaba. ya era hora de que llegaras. Creí que te habías caído por la cantidad. ¿Qué estabas haciendo? Disfrutando del pasaje, ¿qué más podría hacer? <risa> ¿Tuviste suerte? Mucha suerte, Gigantes, dinosauricas. Este lugar está bastante vacío. Es un faro, ¿qué esperabas? <risa> en cualquier caso, te espero de otra vez debe te romper la barrera solita. Ey, hola. No me la dejes aquí. Ahí está. Lámpara de faro rota. Oh. Ok, eso es Vamos a romper esta barrera. Vamos a esto Preparar el momento Ah, estos puzzles Ideal mostrar el número de movimientos con los que se puede completar el momento Ok Ok, easy peasy Bien Activa el momento Activar Este juego me encanta De verdad se tengo que decir Le tengo demasiadas ganas A la parte 2 Okay, aquí retrocedemos un poco más Ya está un poco más suave Lo suficiente Después de que pagamos tu tratamiento Tendremos lo suficiente para ello Así que no te preocupes Mentira piadosa. Así es como lo llamas, ¿verdad? No, estoy seguro de que poco Déjalo No me gusta cuando me mientes He calculado nuestros ingresos y cómo andamos ¿Por qué quieres convencerme a la fuerza? Necesitamos el dinero para tus facturas médicas, Ryder Entiendo que Annie significa mucho para ti, pero esto... Esto es demasiado Quiero decir, ella... ella ni siquiera es... ¿Sabes lo que me hace feliz, Johnny? ¿Qué? Lo sabes, ¿lo sabes? Bueno, bueno, yo sí Yo solo espero que puedas ayudarme con ello Ay, A ver Cuando los papeles de mi testamento lleguen, no voy a firmarlos Oh dios Lo que hagas con nuestro dinero depende de ti Pero si quieres cumplir mi deseo, quiero que lo uses para terminar ese faro El faro es Sania. No me acordaba de eso por cada día espero que vivas ahí. Quiero que la cuides. Visítala, háblale, confortala. No quiero que estés sola. ¿Y qué hay de ti? Eso fue lo que pasó en el terreno. Recuerdo, feliz. Yo seré feliz. ¿Johnny? ¿Sí? He hecho esto. Un conejito multicolor. Dime qué es. ¿Qué? Solo dime qué es. Es un conejo con, uno de ¿los demás que has hecho? ¿Qué más? ¿Está hecho de papel? ¿Qué más? Su cuerpo es amarillo y el resto es azul. Bien. ¿Qué más? Mira, River. He escrito una melodía, es para ti. Bueno. Bueno, ¿te gustaría oírla? Sí. No tenías que estar en el piano aquí hasta aquí para eso. Puedes irte perfectamente con la puerta abierta. Se llama Pagarrival ¿Por qué tan tópica? ¿Es solo un nombre temporal? La música tema del juego ¿Quién es esa Anya de la que hablaban? Si es tan importante no deberíamos haberla visto antes de su ¿No? Deberíamos haberla visto en sus no más recientes Supongo que no cumplió su promesa de positivo, salvo que, salvo que, qué, eh. olvídalo. Ey, esa es la imagen que ha tenido a los niños, ¿no? Supongo que se las enseñó. ¿Sabes qué? Yo estoy demasiado mucho para esto, voy a continuar. Yo tengo mis enlaces y recuerdo, ¿quieres que te llevo? ¿Quieres que lo llevo por tu Vamos a irnos, vamos okay. Tonto. vamos a ver, okay. vamos a ver, vamos a eh, mira lo que tenemos aquí. La casa en construcción. Sí, de esto sí me acuerdo. Apuesto que vieron esta cantidad y pensaron que no era lo suficientemente peligrosos sin gente viviendo ahí. <risa> ¿Qué me llamó y me dijo que viniera? Isabel. Te he traído centros y se Son tus favoritos, verdad? Hoy lo de Ryder. ¿Estará bien? Su enfermedad se fue desesperada en su última etapa. Por suerte se puede tratar. Pero los casos médicos. No nos alcanza para construir esta casa Isabel Y sabe quién será, no me acuerdo tampoco, de la familia, no recuerdo Apenas podemos pagar su tratamiento Estoy contento porque ella va a estar bien, pero... No sabes lo mucho que significa este lugar para ella Le va a romper el corazón Te ayudaré, pero Ted y yo apenas eh, vamos tirando desde que el mercado cayó ¿Quién es ahora? Le voy a decir que podemos lograrlo Le voy a decir que nos alcanza para todo No quiero que haga ninguna locura No deberías mentirle No lo entiendes, Isabel Si se enteran, no sé qué escogería ¿Y qué? Si ella elige no salvarse por el bien de este lugar, que así sea. Si esto es lo que quiere Me molesta cuando vosotros Los neurotípicos pensáis Que sabéis lo bueno para los demás Odio que me llamas así Isa <ríe> ¿Piensas que esto es solo por ella? ¿Qué hay de mí, Isabel? Después de todos esos años, No merezco ser eso si quiero morirse No quiero estar solo, Isabel no voy a dejarlo morir, eso es arrogante, no me importa, ¿a dónde vas? Voy a coger algo de ese cantilado para llevarse las flores, malas. al menos lo voy un poco, eso, hará que... eso no hará que lo que estás pensando sea menos malo, ni quiere que te diga esto. Musical. Oh, dejo que se llama Todo está bien. Me acuerdo de esa canción. La canción original, no la de la caja de música. No, no lo está. Uh, esa canción es buena. Oh, estos recuerdos. Ok. Supongo que la caja de música será otro el elemento Así que voy a ver sí. Las cosas así tú no? Ah no, este va a ser el elemento Ok, los otros son fomentos en memoria Isabel quizás... No Aquí camión ¿Tú también? Sí Algo que resalte... O quizás cubriendo el acantilado, no sé. No. Ok, voy a recuperar estos instantes. Vamos. Antes de hacer el momento voy a guardar. Voy a guardar. Aquí. Bien, vamos a hacer este momento. Nota, Puzzlet En Nube, en tres movimientos no, lo hice, pero no fue en el ideal Vamos a activarlo Nota, hasta que no a moverlo sin mire Te llamo en el Sí, la construcción comenzará en unos meses. Ha ido un poco ajustado. Tenemos que repartir los gastos, pero con un préstamo lo lograremos. Es increíble, construir la casa de tus sueños en un lugar tan hermoso. Vuestra boda fue en el Faro se queda allí, hace años, ¿verdad? Eso no es lo que lo hace especial. Tenemos una heavy historia con ese lugar. Bueno, ese año tenemos las noticias en una reunión, ¡al fin! ¡Salud y felicidades a los dos! ¡Hey, salud! Vuelvo enseguida, voy a tomar un poco de aire fresco Yo también Bueno amigo, ha pasado bastante tiempo ¿Verdad? ¿Quién iba a pensar lo difícil que es viajar por unas pocas ciudades hoy en día? Esa river siempre tan callada, ¿eh? eh de hecho, habla más en casa con Isabel Y con Isabel Supongo que aún no tiene confianza contigo <ríe> Ajá, así que se sí, malo aquí, ¿eh? Oye, ¿le contaste a river aquello que hablamos hace tiempo? ¿Esa música creepy? Sí ¿Cómo se lo tomó? En general, se lo tomó bien Pero algo me preocupa desde, desde el incidente ha estado haciendo sus extraños conejos de papel. ¿Conejos de origami? Eso, montones de ellos. Ah, yo solía hacer de este papel para mi hija todo el tiempo. ¿Qué tiene de malo? No creo que sea lo mismo. No ha hecho otra cosa que los mismos conejos día y noche. La casa está literalmente llena de ellos. ¿Acaso Isabel no dijo que era normal la dolencia de Raver? Sí, pero algo no va bien esta vez. Cuando le preguntas respeto nunca responde, en cambio, pones esa mirada al distante es como si esperara algo de mí. Y lo extraño es que siento como que hay algo que le debo también. ¿Le preguntaste, Isabel? Sí, me dijo que habló de eso, pero no consiguió nada. Bueno, seguramente no sé quién para opinar, pero te diré esto. Te conozco desde la escuela y eres te demasiado de las cosas. Probablemente lo estás imaginando, no hay razón para alterarse lo general cuando alguien dice eso, siempre hay algo que anda mal Pero te da que sea la duda, tal vez tengas razón ¿Tal vez? Yo siempre tengo la razón, John <risa> <risa> Espera, entonces ni siquiera sabía qué pasaba con esos conejos Había esos estúpidos conejos, tenemos problemas mayores No es un recuerdo cerrado y no hay ningún momento para, por ningún lado no te preocupes. Seguro podemos sacarle uno. ¿Cómo? Déjame a mí. Voy a hacerle una visita al barman. ¿no? Okay. ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? Ey, podría darme un frasco de aceitunas de esa mujer, por favor? Seguro. ¿En metálico o a crédito? Cheque. Um, lo siento. No aceptamos cheques. Oh, entonces póngalo en mi cuenta. Espera, ¿quiere decir que no lleva dinero? <risa> Te has ganado un caseteo. ¿Qué tal? ¿Puedo servirle algo? <ríe> Buenas, ¿podrías darme un flujo de esas estrituras por favor? Seguro, ¿en metálico o crédito. Póngalo en mi cuenta. Ando con una gastar lo grande hoy. Oh, gracias, señor. Aquí estás esas estrituras en esa Gracias, jefe. Hoy voy a recibir guiones por Gracias, señor. Eres un patrón de él? Oh, dale. <risa> Este niño... ¿Nada más? Si necesita algo? Ya... Ah. No... Sabes, ¿sabes de esta mesa? Apúrate, no quiero que me cerrada aquí... Nada. Pero no... Dios. Así es, ¿acaso eres una manta de esas también? No claro que lo soy, acabo de comer más cosas de, hacer, de hecho. ¿Te molestaría si te acompaño? En absoluto, ¿por qué no tomas asiento? Nos atreveremos un puto juntos. Oh, claro, eso suena genial Eva, se pues activa y simula tu sabor, ¡ahora! Oh, Neil, no creo que me apretes hacerlo Pero Me las vas a pagar Así fue como conseguimos nuestro primer primero de tu sabor oh, oh, oh. Ah, ah, ah. ¿Estás bien? Sí, es que estoy paradeando el increíble sabor de las aceitunas Son increíbles, ¿verdad? Sí, no puedo imaginar a alguien que hubiera... ¿Dónde vas asquerosas? de tu tiempo, aún nos quedan dos frascos. Oh, Dios. Entonces dije, hey, eso no está bien. ¿Y estuvieron de acuerdo? Ok. ¿Sabes qué más que arreglar a la sociedad de hoy en día? Ok, ese fue como el 162, esa tomo rasto. Sí, de hecho lo tengo aquí, ¿por qué? ¿Puedo verlo? qué? Okay. Eh, bueno... Aquí está Y congela y era hora, por dios! ¿Qué tal las aceitunas, Neil? Cierra el pico <risa> Ok, qué rompamos esto? No, no, te a... no te preocupes, cielos ¿Lo ves? vamos subir las reglas ¡Hulk, aplasta! <risa> Neil, en serio Estoy tratando de concentrarme y estás estorpeando. Merece la pena, créeme. Preparar el momento. Debe guardar. Porque no lo hice. Bien, bien, bien, bien. Ok, vamos a ir. Déjame guardar. aún oh, no. Guardar. Y activar. Ya tengo 25 minutos grabando. Uy, ¿Cuándo volvimos, Dios? Pero por todos los cobalas. Oye, no eres australiano. ¿A quién le importa? Estamos como 20 millones de nanómetros de suelo. Simplemente salta, no tienes, no puedes, no es qué pasa, aquí, me estás salta. No me puedo quedar aquí, no me puedo ir. Sí, lo últimos cuando pasa esto. Te juro que es este lugar. ¡Oh! va, qué! ¡Gallina! Yo la abandonarían. Supongo que ya no la necesitaban. Ya no la necesitaban. Para los barcos, quiero decir. Eso es como esa hora que tienen. Todo tiene GPS ¿En quién estará esta? ¿En el año que se hizo, 2011? Mira, Ryder. Esto lo va a significar mucho para mí también. He estado pensando. En nuestra situación, las cosas eran, están bastante estables. Si ahorramos, en unos años podríamos construir una casa de Kerrigan. era ajustado, pero estoy. Podemos ver desde la ventana. Por la mañana, por la noche, siempre estamos cerca. Y podríamos aceptar en cualquier momento. ¿Nunca, estaría, nunca más estaría sola, John. Puedo cuidarla todos los días. Sí, lo haremos. por ellos. ¿Me estás tomando el pelo? Recuerda lo que pasará, ¿verdad? Es como ver descarrilar un tren. El final no es más importante que ninguno de los momentos que llevan en él. Lo importante es que aquí son felices. Sigamos. Esto se nos recuerda, ¿no? Espera un momento, estaba refiriéndose al Faro como Anya, ¿no es cierto? Supongo que sí. Entonces, ¿Esa Raiver rechazó su tratamiento por culpa de, de un Faro? ¿No es un poco demasiado extremo? He visto cosas más graves en este trabajo. Pero... Tam yo también, pero jamás he conseguido entenderlas. No, no, eso no es un prometa de todas formas, ella es no nuestro cliente, nota Anya. Bien, creo que lo voy dejando por aquí. 28 minutos ok. Pues... ¡Hey! de ¿No Dos recuerdos. En el siguiente momento lo dejo. Vamos a dejar aquí. Otro recuerdo y otro. ¿Dónde estará el memento ahora? Aquí. Guardar. Y vamos a romper el memento. así como... Y lo voy a dejar espero que les haya gustado este capítulo como el anterior y si fue así comparte el me gusta y bueno será hasta la siguiente eh, síganme en mi canal de twitch que estaré haciendo directos de vez en cuando como ya dije en el video anterior entren a mi canal de discord en mi grupo de discord y a mi grupo de steam y si tienen algunos juegos como contest o juegos así que se pueden jugar online añádame a steam será también en la descripción para que podamos jugar juntos bueno hasta la siguiente